6 razones por las cuales los niños desobedecen la falta de obediencia es un problema que se presenta con frecuencia en la infancia y tiende a desaparecer con la edad esta es una manera en la que tus hijos aprueban tu autoridad y por eso hoy quiero compartirles las seis razones por las cuales los niños suelen ser desobedientes número uno muy importante autoafirmación de los dos a los tres años los niños experimentan una crisis de oposición los niños descubren que son personas diferentes a los adultos, con posibilidades de independencia e intentan autoafirmarse, oponiéndose a todo. Es la edad de, diga usted que yo me opongo, de la terquedad, de las rabietas y de la oposición sistemática. Se produce un fortalecimiento del yo infantil que lleva al niño a intentar afianzar su personalidad frente a los adultos sus leyes y sus órdenes. Un niño de esta edad disfruta probando la autoridad de sus padres y comprobando si sus deseos pueden más. Esta es una etapa transitoria y el niño la necesita para poder crecer. Entre los 3 y los 5 años el niño entra en el periodo sensitivo de la obediencia. Es el momento de enseñarle a obedecer. Debes enseñarle a hacerlo de manera inteligente y con libertad, no por miedo a un castigo. Para ello, Debes exigir al niño, combinando la exigencia con el razonamiento de lo que se exige y acostumbrándolo a seguir las normas. De los 9 a los 10 años suele aparecer otra segunda fase del rebeldía. En esa edad aparece un espíritu crítico que alcanza a sus padres y a sus profesores, a los que hasta entonces los tenía idealizados. El niño empieza a ver sus defectos, empieza a cuestionar su autoridad. A partir de ese momento para que te obedezcan, debes ganarse su respeto. Número dos, llamar la atención. Otros niños desobedecen para llamar la atención. Cuando un niño se siente poco atendido o poco querido, es posible que se muestre desobediente para así reclamar la atención de sus padres, maestros o compañeros. Por ejemplo, cuando los adultos están muy ocupados... Cuando dedican poco tiempo a los niños, la desobediencia es el único medio que dispone el niño para que le presten atención. Los niños prefieren que los regañen o que los castiguen a que se les ignore. Los niños descubren que la única forma de que sus padres o su profesora le presten atención es peleándose o portándose mal. Si tienes que ausentarte con frecuencia y pasas poco tiempo en tu casa, es probable que a tu vuelta el niño reaccione ante tu ausencia mostrándose difícil. Es su forma de atraer tu atención, de decirte aquí estoy, ponme atención. Si te muestras amable y comprensivo, pronto recuperará su conducta habitual. Celos o envidia. El niño que siente celos o envidia puede reaccionar con conductas negativas y descubre que con estas puede convertirse en el centro de atención de los adultos. 4. Inseguridad e inestabilidad. Las discusiones frecuentes entre los padres, la descalificación de uno u otro puede llevar al niño a mostrarse rebelde e indisciplinado. Quinto, no sentirse aceptado. Cuando un niño no se siente aceptado por sus compañeros o profesores puede reaccionar con este tipo de comportamientos. Sexto, aburrimiento. Si al niño no se le ofrecen los estímulos suficientes reaccionará con conductas inadecuadas. Por esto es fundamental evitar los tiempos muertos, por ejemplo los momentos en donde hay más probabilidades en que los niños tengan un mal comportamiento son los domingos en las mañanas, donde los niños se la pasan en pijama y no tienen nada en concreto para hacer. Si se programan actividades, se evitarán muchos problemas comportamentales. En conclusión, en algunos casos es normal la desobediencia infantil. Lo que podemos hacer padres y maestros es trabajar en cuatro claves fundamentales para administrar de manera correcta la autoridad. Estas cuatro claves son Número 1, establecer normas. Número 2, motivar y reforzar positivamente el cumplimiento de estas normas. Número 3, marcar las consecuencias que se derivan del incumplimiento de estas normas. Y número 4, ejercer bien la autoridad. Escríbenme en los comentarios qué otras maneras tú has encontrado para que te obedezcan o si no estás de acuerdo con este enfoque y cuál sería tu propuesta para así enriquecer más la conversación al respecto.